Para el dolor y la inflamación, pero lo tiene súper bien ese este ojo. De eh, y ayer nos preguntáis la anestesia, y os cuento un poquito porque en rumiantes eh, no funciona como un perro, un gato. Los rumiantes son súper sensibles a la anestesia, eh, bastante más sensibles que un perro, un gato. Hay más riesgo de que algo salga mal y hay mucho riesgo de que Pues él tenía anestesia pero lo que se suele hacer es utilizar una sedación bastante profunda y la anestesia y la anestesia local y en su caso le hicieron o sea, le hizo Carlos, que es el veterinario le, le, le hizo una infiltración dentro del nervio del ojo para que él no sintiera nada sí que es verdad, porque igual nos dijo Carlos el tumor, nosotros pensábamos que era más pequeño y según él, como sacando parte del tumor, el tumor estaba como detrás del ojo y al final sacó como, como un huevo para que os hagáis una idea, de hecho el ojo le salía un poquito y sí, por ser tan grande eh, que no se esperaba que fuera tan grande, parecía todo mucho más pequeño, pues le, le molestó un poquito más pero, pero bueno, que sepáis que normalmente se hace con una anestesia local sedación, es lo mejor para ellos porque la recuperación, el momento que terminamos se le puso, se le revirtió la sedación y enseguida se le puso de pie y se fue a buscar a Antonia y son, a nosotros nos ha pasado nada vez se nos ha podido un toro, una cirugía, una anestesia, es algo que, que, que, que es, es horrible y a una cabrita le dio un ataque al corazón también, eh, pero al final no murió que fue Alfonsito, entonces es algo horrible que, que la personas que trabajan con rumiantes pues saben cómo hacerlo para reducir al máximo todos los riesgos que puedas tener, aunque siempre te puede pasar algo y que son especialistas y si las... O sea que no os preocupéis que, que no, no le dolió nada. Ahora bueno, sí. y dos dos Bueno, ahora pido... sí. bueno, no a... sí. sí. no por